Oye, ¿te gustan los idiomas? En TTH contamos con dos laboratorios de inglés y una mediateca, acompáñanos a ver qué te ofrecemos. Mediateca es el lugar de los idiomas, aquí encontrarás todos los recursos tecnológicos y pedagógicos para salir hablando inglés o francés. Es muy fácil llegar, está ubicado en la parte norte del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, exactamente en el primer piso del edificio E y te ofrece atención en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Te interesa? Para ser usuario frecuente, solo necesitarás realizar un curso de inducción que no te quitará más de 20 minutos. Déjeme te explico. Primero, tendrás que ver un video Después, contestarás tus datos personales y por último tendrás que contestar un cuestionario. A la entrada encontrarás unos casilleros en donde podrás dejar tus cosas. En el módulo de atención, tendrás que registrarte y tienes varias opciones para trabajar como computadoras con softwares, películas y audiolibros. También, Contarás con material impreso, como libros o revistas. Y lo mejor, es que te brinde un buen espacio para que puedas estudiar cómodamente. Cuenta con talleres y asesorías para la preparación de tus exámenes extraordinarios. Puedes sacar hasta 10 copias por sesión. Solo recuerda que debes presentar tus hojas en buen estado. No te preocupes por el tiempo. Puedes permanecer todo el tiempo que requieras para tus actividades